Si no hubiera dificultades, no habría éxitos. Tener esto muy en cuenta a la hora de operar. Hay momentos que son más complicados, hay momentos que son bueno, pues más bonitos, pero bueno, lo uno al final va equilibrando a lo otro. Esperemos tener momentos más bonitos y mejores, <ríe> porque si no, madre mía. De momento, Bitcoin comportándose muy, muy bien. Eh, vamos a ver la gráfica, vamos a ver eh, los objetivos que nos quedan por cumplir. ¿Y qué posibilidades tenemos? Y sobre todo ante la avalancha que viene. Eh, yo no sé lo que va a pasar la semana que viene. Pero habrá que estar preparado para una cosa o para otra. Yo sigo con mis vacaciones de grueso de trading. Aunque hago pequeñas cositas, ¿no? Futuritos así chiquinines. Eh, pero poca leche más. Creo que veces, aparte, aparte de por la situación, evidentemente, creo que es un momento pues, para verlo desde, desde los toros desde la barrera. Mm, tengo que de vez en cuando pues hay que tomar vacaciones en las cosas dejar la cabeza un poquito libre ¿no? eh, mañana tendréis un vídeo sobre errores no forzados en el trading eh, qué chequear, qué hacer, qué no hacer sobre todo qué no hacer ¿vale? para, para evitar que nos pille el toro espero que os guste, lo tenéis en el otro canal eh, en fin, decía Walt Disney que son muchas las manos y los corazones que, que contribuyen al éxito de una persona de tal forma que a la vida pues hay que devolverle también un poco de lo que te da. Pero muchas veces a la vida también hay que quitarle algo de lo que te quita. Y para eso hay que ser un poco cabroncete de vez en cuando. ¿no? Pero sobre todo darle a la vida, devolverle a la vida lo que te da. Algo devolveremos. Creo que vamos a hacer algo en el otro canal, el canal secundario, para devolverle un poquito de lo que nos da. En fin. Vamos a ver cómo está Bitcoin, que está muy interesante No, Y no vamos a ver noticias, yo creo que ya hemos tenido una semana de bastantes noticias Y ya veremos a lo largo del fin de semana cositas que pasarán Y que han pasado, que son importantísimas Venga, comenzamos Campanita. Lo dicho, suscríbete y dale a la campanita, es gratis, eh, y bueno, pues lo único que te puede dar seguramente serán cosas buenas. Bien, eh... Bueno, ahora vamos con Bitcoin, de momento estamos en ese canal alcista, que bueno, ahora veremos ¿eh? veremos de dónde salen esos objetivos, etcétera, etcétera, para volver a, a tenerlo claro y dejar las cosas eh, bien ordenadas para que este fin, final de semana, a lo largo del fin de la semana, se pueda uno pues pensar un poquito lo que tiene delante y poder reaccionar para la semana que viene. Vamos a ver cómo cerrar el SP500, que creo que está muy interesante porque hay unas cosas que son... Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, y que pueden afectar a Bitcoin. Bueno, yo creo que además lo van a afectar. Eh, y no poco, y no poco. Bueno, tenemos el SP500, eh, muy importante, muy importante la zona en la que estamos trabajando. Vamos a diario. Vemos que la línea de tendencia que tenemos ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, se ha estado chequeando junto con este soporte horizontal, que fue resistencia en su momento, otra vez es soporte, y de momento se ha salvaguardado. Pero, hoy, pero, que nos quedan 26 minutos para el cierre. Estamos muy cerca de volver a probar otra vez el soporte y la línea de tendencia. Bueno, si esto ha sido un susto, una simple eh, falsa ruptura, y vamos a seguir a alza, pues estaría bien. ¿Qué pasa en cuanto al semanal? Pues fijaros... ...que la semana, a pesar de lo convulsa que ha sido... ...no es una semana negativa... ...una semana un poco de indecisión... ...muy cerca de una zona de soporte... ...pegadita completamente... ...casi digamos el cuerpo ocupándola... ...pero, pero... ...lo importante eran dos cosas... ...no perder en semanal también la zona de soporte... ...no cerrar por algún punto de pivote importante... ...y estamos cerrando de momento... ...quedan 25 minutos... ...por encima... ...veis, fijaros... ...de toda esta zona... Va, va, va, ...todo por encima justo por debajo de esa zona, justo por encima de estos cierres. O sea que está cerrando muy limpio, técnicamente muy limpio. Fijaros el volumen de la semana, cómo ha subido, no es, no es evidente estos volúmenes, pero bueno, pues ahí está, bien. Entonces, algo que no, que no va mal, el, me, el mes, todavía queda medio mes, bueno, pues ahí lo tenemos con un, como un mes de indecisión, de momento. Así que, como podemos observar... Pues bueno, la zona de soporte, que no es mensual, la mensual está un poquito más abajo, pues a ver qué tal. De momento no está, no está mal, para la que está cayendo, o para la que se podía haber venido, eh, creo que estaremos todos de acuerdo en que no está, no está la cosa mal. Fijaros que se ha venido a, a soportar justo en la parte superior de lo que es ahora la zona de soporte, ah, y bueno, pues ahí está intentando salvaguardarla. En cuanto a Bitcoin, venga, vamos al lío. Porque igual hay varias cosas y temporalidades que ver que son interesantísimas. Interesantísimas. Bueno, en primer lugar, estamos dentro de ese canal, estamos en la parte superior. Nos hemos ido a chocar de morros contra esta zona de resista, resistencia clara. Eh, resistencia clara, eh, que, ¿vale? ¿dónde saca esa resistencia clara? Pues oye, a ver, yo creo que está bastante claro, para la redundancia, ¿vale? de esta caída que hubo aquí, cuando perdimos o estuvimos, perdimos por primera vez la Rose Line y rebotó, hizo una zona de soporte. Y al final se perdió vale eh, claro claro qué pasó aquí ¿Qué fue esto ¿Qué fue esto el colapso de luna vale o sea que además sabemos por qué fue provocado eso con el tiempo lo ha ido absorbiendo el mercado colapso ftx lo ha ido absorbiendo el mercado rebote al alza eso ya nos lo comimos lo de ftx en su día inclusive nos hemos soportado una vez por encima una vez por debajo, nos hemos recuperado y ahora estamos intentando recuperar el colapso de Luna, estamos a mitad de camino, ya más que sobrepasado, con lo cual bueno, con dos tercios del camino hecho vamos a por ese último tercio ¿vale? ¿Qué nos daría el, pues eso, llegar a lo que es el TP1 ¿de dónde sale este TP1? porque mucha gente luego me dice claro, bueno, lo del soporte esta resistencia que tenemos aquí te la compro porque es el punto de pivote importante. Vale, perfecto. Ahora, esto ya podéis aquí, aquí, de aquí de 1, TP1 y TP2. Te, esto tú te lo inventas un poco, ¿no? Pues no, no me lo invento un poco. Vamos a ver dónde sale. <ríe> y funciona. Eh, bueno, podéis preguntar. Yo siempre digo, ¿no? Lo mejor es cuando tú quieres eh, saber algo, vete a la fuente. Pregunta. Entonces yo os invito a que preguntéis a los alumnos del curso, eh, ¿qué tal funciona esto? ¿Qué tal funciona? No solamente esta herramienta que estoy utilizando, Fibonacci, tal y como yo la tengo configurada, no solamente cómo funciona, está más, eh, no, no tiene nada que ver con la que viene en TradingView eh, No solamente funciona, sino que es, tiene una exactitud tremenda. Y no solamente aquí, eh, iros a Forex, iros a, a valores, iros a, a lo que queráis, al stock market. Bien, eh, dicho esto. Pero ya lo, yo os digo, lo de siempre, iros a, a, a preguntar a, a alumnos y ya está, es lo mejor. Eh, Fibonacci, de esta última caída. ¿Cuál sería su retroceso? Pues tenemos un trade profit, un, un objetivo, en la zona comprendida. Bueno, pues veis aquí el uno y el segundo, ¿no? Vamos a quitar esto. Así, ya, así no tenemos tanto ruido. Eh, la zona comprendida entre los. 27.641 y 28.905, ¿vale? Sería esta primera zona. Yo creo que esta es la primera la que va... Bueno, evidentemente, la primera que va a cumplir, lo va a cumplir. Yo creo que si no este fin de semana ya lo toca. En cuanto hablamos la semana que viene, irá por ello. Si no pasa nada raro. Y ahora veremos qué cosas pueden ser raras. Y la segunda zona está comprendida entre los 33.401 y 34.472. ¡Vuala! Guala, guala, te ha pasado que no? no, no, no, yo no me he pasado, simplemente lo que marca nuestro querido eh, Fibonacci. Bien, eh, cosas raras que podían pasar en el mercado, evidentemente por temporalidad el colapso bancario en fin de semana pues, es difícil que se dé, aunque no sé que tomen decisiones para que no se vean durante el fin de semana, con lo cual no creo que, que lo haya. Eh, una escalada un poquito más complicada en cuanto a la guerra eh, de Rusia con el resto del mundo prácticamente bueno, China y Rusia con el resto del mundo sí podría provocar un eh, cisne negro ¿vale? también tenemos por ahí en breve, aunque llevamos mucho tiempo con este fantasma que es el de MT-GOX yo no sé ¿eh? eh si esto va a soltarlo ya, no van a soltarlo ya, llevamos desde agosto, que lo suelto, que no lo suelto, que ahora sí, que ahora no. Si alguien sabe algo más de, sobre el tema de Meteox, pues que el, si no, no lo ponéis en comentarios, creo que todos eh, estaríamos muy agradecidos. Bien, dicho esto, el movimiento que yo creo que puede venir, eh, ahora mismo tenemos dos opciones bastante claras, que es hacer una banderita por aquí para ir a por el TP1. No me gustaría que lo hiciera rompiendo aunque ya de momento está rota esta línea superior, bueno, está relativamente rota. Pues si nos ajustamos bien a, a dibujarla bien, pues está apoyada, está en ella. Cerrar la semana y es muy bueno para luego sea bastante sencillo llegar a, a la zona. Pero me gustaría que se hiciera una banderita en esta zona antes de atacarla para que mmm, relajáramos un poquito la tensión que hay. Eh, creo que esta zona que fue aquí, una zona de soporte debajo de la Rose Line, pues debe de ser una zona de resistencia antes de romper, en todo caso, a la zona de 30 o, o donde podamos llegar, ¿no? En este movimiento. Más allá, el TP2 no lo veo, creo que más allá de este pivote en 32 300 aproximadamente, es complicado. No es imposible, ya Bitcoin nos ha demostrado a lo largo de todos estos años que, que, que bueno, eso se lo puede comer con patatas en 10 minutos y ya está. Pero la situación es la que es y tenemos que ser realistas con lo que, con lo que tenemos. De momento es muy importante ver primero en diario estamos en zona de resistencia justo en un punto de resistencia importante nos coincide con la línea de tendencia ascendente por la parte superior punto de pivote importante y bueno pues la zona del take profit ahí la, la zona de la rose line que vemos es una zona de resistencia semanal brutal vamos a irnos a, a semanal, cómo estamos en semanal porque esto es es muy bonito de ver está está genial vale eh, en semanal, fijaros cómo bueno, pues, eh, aplicamos que la resistencia... Bueno, tenemos una vela brutal abrazando todo esto. La resistencia semanal justo también está ahí. ¿Veis cómo esta semana? Como aquí, ¡pum! Se apoyó. Se apoyó. Pues resistencia semanal. Estamos en un punto que coinciden resistencia diaria y resistencia semanal. Y vamos a ver otro gráfico que es más bonito todavía. ¿Vale? En principio, ya vemos aquí como la línea de tendencia. Un toque, dos toques, tres toques pullback 1, prueba nuevamente de la diagonal pullback 2, realizada con lo cual esta zona, este mínimo que ha marcado en 19.627, ¿vale? donde tenemos esta confluencia esto es una zona importantísima a futuros en un momento dado que se nos viene a ir al mercado abajo, ¿vale? tenerlo en cuenta pero vamos a ver una gráfica mensual que está preciosa está muy, muy, muy, muy bonita muy bonita eh, para ver una caída y una recuperación, como tuvimos una caída y una recuperación, esta, esta fue más profunda, evidentemente. Esta en vez de profunda ha sido un poquito más larga en el tiempo, uh, lo cual nos llevó a una cripto primavera. 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos verdes. Llevamos 1, 2 y 3. Este sería, evidentemente, si cumplimos con el mes de marzo, uh, meses seguidos eh, verde. Creo que nos quedarán abril y mayo, normalmente. Abril, creo que puede darse un buen mes, mayo también. Después ya lo veo un poquito más complicado, no porque coincidan cinco meses con esto, ¿no? sino por el cómo puede avanzar todo. El volumen se está sosteniendo muy bien y este mes lo vamos a sobrepasar con creces. Importante que el mes sea verde. Sería muy, muy, muy, muy importante. Si nos fijamos, este fue el febrero del 19 y esto ya fue marzo del 19. Abril, mayo y junio, fijaros tú cómo se dieron. <risa> ¡Ay, madre mía! Eh, evidentemente, tanto el halving como el camino en el que estamos pues vamos un mes por delante y, y es con el formato en el que yo estoy trabajando. Luego me puedo equivocar, evidentemente. Y bueno, pues en vez de un mes de, de julio como fue aquí, tener un mes de julio un poquito más verde y luego ya que agosto, septiembre, octubre ya empecé a hacer esta caída. Me, eh, lo que busco es encontrar muy correctamente muy bien esta caída, ¿Vale? Eh, y con esta caída bien aprovechada ya al bullrun pero esto es una Ahora y gente dice, esto es bullrun, no, no, no, esto no es bullrun un bullrun bull es esto vale espero que, que, que lo veáis como, ta, tal y como lo veo yo, si no, pues oye cada uno que lo vea como quiera, bien, la vela mensual rompimos, hicimos pullback volvimos a hacer un segundo pullback fijaros, la mecha está en esta zona de confluencia brutal, por eso digo que en caso de que el mercado se viniese abajo, es una zona importantísima eh, que lo ha sido en la, eh, antiguamente, porque este justo fijaros que son los 19.627, que es, que es este máximo que teníamos aquí, histórico anterior ¿vale? a este entonces, es una zona, vamos, espectacular como lo ha hecho, es brutal esto quiere decir que no vamos a volver a ver eh, los 16.500 a mí jamás me oiréis decir eso esto es una zona que ya no vamos a volver esto es un mínimo de no retorno ¿Vale? Esto no es así, esto no es verdad. Bueno, ya se ha demostrado, ¿vale? Creo que ya lo he demostrado 27.000 veces. ¿Podemos volver ahí? Por supuesto que sí. ¿Que ¿A mí me gustaría que volviéramos ahí? Por supuesto que sí. Pero bueno, como yo con volver a los 19.627, a volver a tocar esta línea roja aquí, ¡pam!, también me conformaría. Si no es así, con la zona de 21 y pico, que creo que es una zona eh, importante, eh, bueno, pues para mí sería más que suficiente. Dicho esto, eh, mensualmente estamos brutales, estamos muy, muy, muy potentes. Y eh, los objetivos del mes deberían ser, lo dicho, la Rose Line, la zona de 28.750, eh, que es donde la tengo marcada Pues desde julio de, del 21. Ya, ya sabéis, los, que, los alumnos y los que estáis en el canal desde hace tiempo, pues es mi niña bonita. Y, y bueno, pues eh, creo que cuando lleguemos a esa zona no a en ese punto exacto, pero a esa zona eh, tendremos un, re, un retroceso y hay que aprovecharlo y hay que, que sacarle el partido que se merece que llegamos al TP2 en vez de quedarnos hoy un poquito más en medio bueno, pues oye, bienvenido sea bienvenido sea, o sea, esto es, esto es así bien, dicho esto eh, muy bien, eh, muy potente, mucha fuerza buen volumen Ahora vemos que en 4 horas, pues, tenemos alguna banderita que estamos formando, el volumen parece que empieza a bajar, pero bueno, quedan 3 horas y 13 minutos para esta vela. Eh, lo normal es que empiece a bajar el volumen, han cerrado futuros, inclusive que podamos irnos a apoyar a la zona de los 25.900 aproximadamente. Estos cierres que tenemos aquí de 4 horas, lo ideal sería en esta zona pues, un apoyo aquí para intentar luego seguir. Eh, fijaros muy bien en el BTC1, ¿vale? los futuros de de Bitcoin, le quedan 23, bueno, en realidad le quedan 13 minutos y medio, porque va lleva 10 minutos de retraso, eh, pero tenemos un gap, Uy, Dios mío, tenemos aquí un pedazo de gap, importante, vale, vamos a, a dejarlo aquí marcado, vamos a marcarlo aquí como una zona de resistencia, <risa> algo así, eh, bueno, vamos a quitar esto, vamos a... Hacemos aquí doble clic y decimos en vez de zona de resistencia, vamos a poner gap, Ay, gap. y la, el texto que vaya a la parte eh, inferior vale, y al centro. Aceptar. Vale, pues el gap. Tenemos ahí un gap. Pues ese gap mmm, es el que creo que podremos aprovechar, si no ahora, en un futuro. Más o menos lejano, pues yo no, no tengo ni idea, no lo sé. ¿Vale? Igual que tuvimos este gap y ya, pues, ah, esto ya no vamos a ir para arriba ya no se cierra. Y fijaros como en un movimiento hizo PIM y se cerró. Pues si hacemos PIM, nosotros en el mercado normal, veis este hombro, esta cabeza, hacemos ese hombro y, bueno, el mercado normal baja a esta parte de mínimos en 21.400, pero los futuros bajan a cerrar aquí y luego suben, pues podría ser una opción. De momento no tiene pinta de que quiera hacer un hombro, el segundo hombro, ¿eh? todo esto. Vamos a diario para verlo. Y bueno, pues si teníamos este hombro, segundo hombro, el tercero, este es el tercero hombro, no tiene mucha pinta de querer hacerlo, vamos a ver cómo cierra, pero no tiene ganas. Puede ser, puede ser inclinado, ¿vale? No tiene ningún problema en que esto fuese inclinado, pero yo creo que ya empieza a irse de madre un poco la cosa. Eh, ¿Esto es bueno? Pues sí, claro. Y además tenemos este gap que tenemos que cerrar, que yo creo que la semana que viene se va a cerrar y un gran susto nos va a dar esta línea roja sería el equivalente a la rose line vamos a ponerlo, vale, vamos a ponerlo como a mí me gusta rosita <ríe> eh, y no está en 29.000 y pico está en ,750. vale vamos a dejarlo a ello es una, es una manía de números vale entonces bueno como tenemos aquí este gap tenemos justo ahí la Rose Line, pues posiblemente esto haga así, pum, tonte un poco aquí y, haga, uh, y nos vayamos abajo. ¿A qué equivaldría eso? Pues eh, con la espera del, del fin de semana, si no se vuelve muy loca la cosa, porque se puede ir un poquito para arriba, un poquito para abajo, hacer el tonto, pues equivaldría a irnos eh, aquí, cerrar esto, salirnos por encima del canal y luego ya caer, inclusive una vez que llega aquí, salirte un poquito fuera del canal. Puedes hacerlo, ¿vale? Muchas veces veis que hay canales en los que nos salimos un poquito para arriba, luego nos salimos un poquito para abajo. Eh, fijaros lo que lo que hacen eh, muchas veces cuando, cuando fallan, fijaros que aquí hizo un toque y dos toques y ya se fue para abajo. De momento aquí ha hecho un toque de cuerpos, pues ahora a lo mejor hace una tontería, vuelve a hacer otro toque, cierra ese gap y luego se va para abajo. No lo sé, son todo, al final son puzzles, ¿no? Son pajas mentales, que solemos decir. Eh, pero bueno, que hay que estar atentos sobre todas las noticias bancarias que están siendo muy muy malas. Manda cojones que nosotros diciendo, nosotros queremos escapar de los bancos, no queremos utilizarlos para nada, son, bueno, pues, eh, vamos a poner esto así un poquito más correctamente, que en realidad esto va ahí, así. Eh, y son los bancos los que nos van a perjudicar al mundo cripto. ¿sabe? Por mucho que hayan vendido la historia de que es que hay un banco, eh, que hacía las transacciones cripto que para todos los malos, malos, malotes eh, el problema no está en la banca cripto el problema está en, en los banqueros y en los que siempre al final hacen lo que hacen ¿vale? eh, bueno, lo importante vamos a semanal ¿vale? porque esto hay que verlo también un poquito desde la perspectiva semanal lo importante es que con esta vela semanal y yo creo que se cerrará más o menos la semana en esa zona ojalá se vaya más arriba ...y eh, ya esta semana dejemos cerrado eso... Eh, ...es haber sobrepasado estos puntos de pivote... ...para mí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...tenemos que confirmarlo con la semana que viene... ...con una vela verde... ...o, o una vela que haga aquí bandera... ...para mm, que esto no sea una falsa ruptura de la zona... ...sí... ...¿vale?... ...pero... ...pero ya podemos aventurar que si hemos roto la línea de tendencia... ...y hemos roto el máximo relativo a anterior... ...¿vale?... Hemos roto la tendencia bajista. ¿Esta ruptura de tendencia bajista quiere decir que estamos en tendencia alcista? No. ¿Cuándo vamos a confirmar la tendencia alcista? Pues muy sencillo. Cuando tengamos una línea de tendencia aquí, que tenemos un mínimo y otro mínimo, tenemos un máximo y otro máximo, son todos ascendentes, tenemos que hacer otro mínimo ascendente. Y a partir de ahí confirmar y empezar a subir o lateralizar. Y bueno, pues todo, todas las miles de figuras y miles de historias que puede hacer el mercado. Mercado complicado, mercado difícil por la situación eh, económica global que hay. Pero bueno, ahí está. En cuanto al BLX, ¿qué nos dijo ayer? Pues que bajó el volumen y subió el precio. ¿Eso es bueno? No, eso es bastante malo. Pero creo que si vamos al volumen de hoy, pues podremos observar que el volumen está subiendo bastante. Está subiendo bastante, perdón, esto se me Aquí, el subvolumen está subiendo bastante con referencia al volumen de ayer y que cerrará probablemente como el de antes de ayer o inclusive por encima, posiblemente. Entonces, si nos vamos al BLX y decimos que el volumen va a ser superior al de antes de ayer o igual, pues eh, estamos que vuelve a subir el, en verde y tenemos el volumen ascendiendo también. Eso es bueno, es positivo, sigue sí, estando dentro de un rango de volumen decente, pero bueno, hasta que no tengamos el total de los exchanges mañana, hoy no, mañana. Pues no, no lo vamos a, a ver. Claro, claro, claro, claro. Ethereum, por su parte, muy bien, intentando romper la zona de resistencia, cerrando por encima de este punto y este punto, que era súper importante. ¿Ahora qué le falta? Bueno, pues este pivote que tenemos en la parte superior de la resistencia con este ¿Vale? que son los eh, 100, 1765 aproximadamente romperlos, pero romperlos con claridad pero bueno, la primera zona está bien rota rota la línea de tendencia con su pullback eh, atravesando la resistencia, muy bien el total market también muy muy bien fijaros que ya 1.1 trillón o billón europeo pero trillón eh, americano y ahí anda eh, por cierto, me da una estupidez, ¿no? La detención de Putin, <ríe> gilipollas, de verdad. Bueno, la dominancia de Bitcoin, pues eso, completamente disparada en puntos que yo personalmente no lo veía, pero mira, al final, claro, nos equivocamos todos. Y el canal paralelo en el que está, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Horizontal, ¿eh? paralelo y horizontal. Pues ya sabemos dónde, dónde nos vamos. Como poco, a la zona de los 47 y medio. 47,75. ¿Vale? Que es el, este toque que hubo aquí. Toque, toque, toque. Ahora bien ostras, eh, zona de 47 si se va a 48 o 49 ya sería la leche y yo en el momento que, empi que toque por esta zona empecé a tontear y como vea un poquito de debilidad, entonces volveré a entrar en mis eh, cosas favoritas, en mis eh, altcoins favoritas contra Bitcoin porque va a haber un rally de altcoins contra Bitcoin cuidado, vale no contra el dólar contra Bitcoin, y será un punto en el que Bitcoin pueda hacer un retroceso importante también, aunque no tiene por qué perder dominancia y perder precio, ojo, eh, está, está espectacular, está espectacular, se está poniendo que, que yo, de verdad, yo lo decía ayer, lo de mis mejores sueños húmedos y estoy con la dominancia de Bitcoin, pues tres cuartas de lo mismo. En cuanto al dólar index, hoy está rebotando un poquito, ¿por qué? Pues porque como se metió, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, Perdón, está rebotando en cuatro horas. Eh, perdió, ha perdido la media, eh, la EMA20, súper importante. Ayer estaba, eh, que se soportaba en ella, que sí, que no, que no, que si el dólar, el euro, el tal. Bueno, pues al final eh, la ha perdido. El euro vuelve a los 1,068 aproximadamente, está, está en ese margen. Creo que seguirá subiendo. Vamos a ver, claro, el soporte otra vez. Fijaos que lo ha probado una vez, lo ha probado dos veces, lo ha probado tres veces, ha subido. Se ha ido otra vez a la media de 100, a la resistencia que tenía antes y antes la pasó. Esta vez no ha sido capaz de pasarla. Rápido se nos viene para abajo a ver si pierde esta zona y perdemos un poquito esta media de 50, que es un poquito más dura. Pero fijaros qué pasa cuando la pierde. vale Tiene una primera pérdida, la recupera y uh, el castañazo es importante. Eso sería una ventaja importante para el euro. Pero ¿qué pasa? que eh, esto es una reacción muy clásica y muy típica, incluso va a haber más, un poquito más de reacción, incluso un poquito por debajo para que el euro suba y tal. Um, pero el miércoles posiblemente la Reserva Federal vaya a subir los tipos de interés. Un 0,25 es lo normal. Si, si el, en Europa se ha, se ha subido el 0,50, ellos tienen que subir el 0,25, porque si no perderían mucha referencia. Si es 0, sí, va a ayudar. Oye, ojalá, si, si dicen no subo tipos de interés, nos vamos a disparar, pero... Aquí el dólar puede sufrir. A ver, ¿les interesa un dólar más barato para las importaciones? Porque tal, sí, pero todavía no. Todavía no, ¿por qué? Y os voy a explicar algo macro. Eh, dólar. Ese dólar ahora mismo está muy fuerte. Está, está caro, está caro. Y está, sigue, sigue machacando muchas economías referenciadas al dólar. Prácticamente todas. Ahora, ¿qué pasa? Aquellos con eh, esta ley de, de, de Biden que está atrayendo tantas empresas de fuera, pues como decíamos el otro día con Volkswagen, con las baterías, etcétera, etcétera, está atrayendo fabricantes. Pero esos fabricantes se tienen que establecer. Una vez que estén establecidos, le interesa un dólar más barato. Más barato y un euro más caro. ¿Por qué? Porque sus exportaciones van a ser más fáciles. Si no, va a ser muy difícil. Con un dólar muy caro, es difícil que tú exportes. Entonces, yo de momento atraigo. Las, los fabricantes, una vez que están establecidos, ya puedo debilitar un poco más mi moneda. Respecto, en referencia a otras, no quiere decir que se va, estén fuertes, porque estas vale una mierda. Pero puedo hacer que el dólar baje, sin ningún problema, que ese euro suba y que baje en referencia a otras monedas. ¿Para qué? Para que los demás vengan a comprarme a mí. No vayan a comprarse al chino. Y esta es la realidad. Este es como está el, el el mercado y la historia, bueno Altcoins, eh, mañana, sábado, sábado y tal y como están las cosas, creo que será día de Altcoins, es bastante probable, fijaros, Litecoin, que además ayer hablábamos en el, en el webinar sobre Litecoin, el webinar de alumnos, vimos cómo, bueno, pues hizo esta caída, estaba haciendo esta velita, hoy ha hecho una vela muy buena se ha quedado en la media de 100, pero lo más importante que siempre decíamos toque, toque, toque, hizo apoyo en la zona, ¿veis? recordáis la que vimos ayer, ¿no? la zona de 40 y medio se apoyó y ahora va a la línea de tendencia. Importante: si mañana la pasa y luego la hace pulgar y se va para arriba, pues ya sabemos que nos iremos otra vez con Litecoin a la zona de 100. Creo que Litecoin, bueno, la otra vez, el ciclo pasado, un poquito antes del, del Halloween, se metió un castañazo. ¿Cuánto, vamos a ver cuánto queda exactamente para el Halloween de Bitcoin, perdón, de, de Litecoin. Aquí. Bueno, o sea, ahora, sí, ahora sí, os dejo este link para que podáis ir viendo. Uh, 29 de marzo nos da. Y aquí tenéis la lista, ¿veis? Podemos ir al halving de Litecoin, le quedan 139 días, o sea, 4 meses y pico. Uh, bueno, todavía, todavía hay posibilidad, pero puede quedarle un par de meses de subida. Yo después ya me, me quedaría fuera, ¿vale? Hasta, que, hasta el siguiente bullrun que haya... Y bueno, fíjate, esos dos, dos meses de subida que le puedan quedar a Litecoin, me coinciden con los dos meses de subida que creo que le puede quedar al mercado antes de un retroceso importante. Eh, esa cripto primavera ¿no? Que pueda, que pueda seguir. Vamos a ver si, si se cumple, ¿vale? Ahora os dejo el link a, aquí debajo para que lo, para que lo tengáis. Vamos a, otra vez aquí a la página de Litecoin. Bien, eh, las altcoins, evidentemente, Bitcoin... Eh, está fuerte, pues las altcoins contra el dólar está muy fuerte, de hecho vemos que en la parte negativa aparte de los shorts de Bitcoin que ahora los vemos, pues bueno, tenemos ninguna, ninguna, por debajo del 5%, al menos de las que yo tengo listadas que no son pocas, pero tampoco son muchas, y en la parte positiva pues tenemos STX que ya ha atravesado el TP2 como, como si fuera, pues eso ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! ¡Pum! Eh, TP3, ¿queréis ver el TP3 de STX? En caso de que lo cumpla, porque tenemos una divergencia muy importante, ¿vale? Recordar, no quiere decir que se vaya al carajo. De momento, la divergencia de precio versus la divergencia RSI, ¿vale? Ahí está, la tenemos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Una divergencia de volumen. Que la teníamos, pero la rompió con estas velas. Entonces, ahora buscamos que haya una divergencia en el volumen, es decir, que siga subiendo esto caiga un poquito y aquí también tengamos una divergencia, una caída en el volumen. En el momento que veáis aquí ya una caída en el volumen, cuidado, ¿vale? Cuidadito. Aunque, bueno, personalmente pienso que ya ha hecho lo que tenía que hacer. Eh, siguiente objetivo, lo tenemos en 1.77. Está muy arriba. Está muy arriba. ¿Vale? Pero, oye, todo es posible. Todo es posible. En esta vida todo es posible. ¿Cómo podemos verlo? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo aquí derder mínimo hasta el pico este es decir vamos a ver lo que es toda esta caída vale tiene un retroceso que está siendo este TP1 TP2 TP3 ah bueno estaba TP4 en la parte de arriba vale TP3 estamos hablando de la zona de 135 o sea bueno casi pues a mitad de camino entre 135 y 140 TP3 y ya el TP4 un poquito en la línea que tenemos en 1,77. 77 vale o sea que bueno eh, no va, no va la cosa mal, tenemos también aquí a CFX muy bien, un 22% joder, espectacular, haciendo una figura muy muy similar desde que se apoye en la zona de soporte tirada para arriba pasa al máximo relativo anterior cuidado, cuidado, porque igual que aquí, tenemos un doble techo RSI que hizo la M perfectamente teníamos una divergencia importantísima, pero aquí era muy plana ahora, ya está empezando a subir el precio y la divergencia es bajista es mucho más pronunciada ¿vale? entonces, estaros muy atentos a eso eh, Phantom también un 18%, espectacular, muy bien, muy muy bien, rompiendo esta zona que teníamos, bueno, desde que hizo la zona, la zona de soporte, a ver, rompiéndola a la media de 50, si consigue romper esta curvatura que empezaba a venir a para abajo, bien, objetivo, eh, 0.57, el 0.60 o 0.65, un poquito más arriba en este máximo, bueno, vale, pero yo, bueno, pues una vez que he llegado al 0.57, yo creo que ya estaría bastante bien, eh, de, evidentemente, desde donde estamos hasta ese 0.57 estamos en un 17% y al pivote real estamos en un 30%. O sea, es una pasada ¿vale? muy muy bien. Eh, más carpa y NJ también por aquí. Eh, Lee también. Juan Juan, como vive eh, XPR en los Library Gates también. LRC, bueno pues los, nuestros queridos Bitcoin Kusama también está por aquí. Bien, bien, mucho por encima del 5%, que es para mí es creo que es la, la cifra clave. Link también, los Axis por aquí andan también. Espero que todo se recupere, pero mira, mana. Maná y otras, pues bueno, pues haciendo de las suyas. Muy, mucho, mucho por encima del 5%. Y esto es genial, enhorabuena a los premiados. Y vamos a ver, eh, como decía, a los cortos de Bitcoin, estos shorts que han perdido la zona de soporte en la que estábamos trabajando. ¿Qué significa eso? Pues que la siguiente zona, ¿dónde está? ¡Ay, amigos! ¿Dónde está? Aquí, está justo a punto de llegar a ella. ¿vale? Tenemos este punto de aquí. Vamos a ampliarlo, bueno, vamos a cambiar el color porque este se me ha quedado un poquito un poquito rancio. Que, yo no, que es el de la Rose Line y ese es muy particular. ¡Ese es solo para mí! ¿vale? Entonces, bueno, esta zona que fue el primer toque en la parte inferior, la cierre de velas, ¿Vale? le marcamos bien eh, y, bueno, pues es la siguiente zona en la que se debe de soportar hacer un poquito el tonto y lo que decíamos, ¿no? Que si... Nos veníamos aquí abajo, Bitcoin se dispararía. Y Bitcoin, efectivamente, pues se nos ha disparado un poquito más allá de lo que yo creo que todos pensamos, por lo menos yo, ¿eh? yo, yo que sé que, que hay gente que sabe mucho y no se ha sorprendido de nada, porque bueno, pues pero a mí sí me ha sorprendido que, que haya subido tan arriba, tal y como están las cosas. Eh, pero bueno, que bienvenido sea yo, yo estoy encantado de la vida, las cosas como son. Eh, ¿Por qué? Por el equilibrio de cartera, vuelvo a insistir en ello, es súper importante. Uh, Ahora debería de tontear por aquí en la zona un poquito y rebotar a la zona eh, de los 800, ¿vale? Más o menos. Y bueno, luego vamos a ver cómo se sigue comportando. ¿Que pierde más? ¡Guau! ¡Wow, eh! O sea, si ya se nos viene a mínimos de, de esas mechas que tenemos por aquí, podríamos... Bueno, ahora es, tampoco es nada malo, ¿no? Que, que haga eso, al revés. Para nosotros nos viene muy bien. Pero cuidado con la vuelta. La vuelta puede ser estrepitosa. Puede ser estrepitosa, ¿vale? Así que bueno, pero bueno, bien, si como estamos preparados para uno y estamos preparados para otro y tenemos claro la estrategia que vamos a tener en función de lo que pase, <ríe> yo, a ver, a mí me encanta esta volatilidad. Yo lo, sé que hay gente que, oye, pues me gustaría que fuera... Hay mucha gente que está contenta porque es volatilidad positiva, pero es que a mí no me importa que sea positiva o que sea negativa, me es indiferente, totalmente. Lo importante es que se mueva. En fin, vamos a terminar por hoy con Bitcoin. Está, bueno, pues en, la, en esa zona de resistencia hay una confluencia importante entre la línea de tendencia y la resistencia horizontal. Eh, creo que lo sano es que empieza a hacer una banderita antes de atacar el TP1, pero si lo ataca, pues bueno, si luego se nos viene abajo o se nos viene abajo antes, que sería lo ideal, es decir, el dibujo que yo creo que todas y todos estamos esperando y todo. <ríe> es hacer así. Venir aquí, hacer así... Llegar al TP1, pullback aquí y ¡pam! Es decir, está la cabeza desde el brazo hasta arriba de los 32 o por ahí 31. Yo qué sé, algo así. Pero ¿se cumplirá esto? ¿No se cumplirá esto? ¿Quién sabe, Ande? ¿Quién sabe, Ande? Claro, es que, que el objetivo sería ¡pam! más o menos, aproximadamente, el TP2. <risa> espectacular, espectacular. No quiere pensarlo, no quiere pensarlo. En fin, chicos, chicas, a disfrutar del fin de semana y, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para esas oportunidades que puede haber y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.